Eh, al Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, agradecerles que nos acepten las diez enmiendas. Yo creo que esto es un ejemplo del, del diálogo y de la disposición de verdad de llegar a acuerdos. Señores del Partido Popular, dejen de engañar y de enfangar. No se, escondan, no se escondan detrás de la complejidad del proceso. Hoy tienen aquí medidas muy concretas, medidas muy específicas que dependen solo y exclusivamente de ustedes. En el año 2016, unas 260.000 personas han llegado a las costas europeas, han llegado a nuestras fronteras a través de un viaje dramático y peligroso, a través de rutas inseguras, poniendo en riesgo su vida en el viaje por mar o el desierto, y se han encontrado en muchos casos con cierres fronterizos, verjas, vallas y alambradas. Se hacen necesarias vías seguras y legales de llegada a España que evite que las personas refugiadas tengan que someterse a las mafias y poner su vida en peligro en el tránsito del Egeo, el Estrecho o las vallas de Ceuta y Melilla. No podemos alimentar la tragedia y la sinrazón de las mafias. No nos convirtamos en los cómplices de los que sacan rédito de los dramas humanitarios. Los valores de acogida, de hospitalidad y humanidad de nuestro país y, como ha demostrado nuestra ciudadanía, nos exigen un cambio de rumbo de raíz. Nuestra historia reciente nos lo exige. Como los refugiados nos estamos helando, señorías, por unas políticas migratorias que en vez de abrir las puertas a los derechos humanos cierran el paso a la vida condenando a personas humanas a un infierno en la tierra. Cada ruta que nuestros gobiernos cierran provoca la apertura de una nueva ruta todavía más peligrosa y mortífera. Son las políticas migratorias la principal causa de que en el año 2016 5.082 personas hayan fallecido en el Mediterráneo, mientras que en el año 2015 esa cifra era de 3.770 personas. Cada año que pasa hay más muertes, aunque se reduzca el número de llegadas. Cada año que pasa el Mediterráneo se aleja de ese lugar de encuentro entre culturas para acercarse más a un cementerio de vidas humanas pero también un cementerio de todos nuestros valores. ¿Bajo qué principio se permiten criticar el muro del señor Trump cuando mantienen las vallas, las concertinas de Ceuta y de Melilla o cuando vuestras políticas condenan al sufrimiento y la desesperación a miles de personas en indignos campos de refugiados? Detrás de cada muerte hay una esperanza que se apaga, una familia que pierde a un ser querido, personas que huyen de guerras y de desesperación y sueñan con una vida digna, Miremos la cara de hombres, mujeres, niños y niñas y pongámonos a trabajar de verdad por la vida de las personas, estemos a la altura de la gente, pongamos luz y no esta tétrica oscuridad que nos acerca cada día más a los fantasmas del pasado. Nuestro Gobierno ha reubicado 601 personas desde Grecia, 144 desde Italia, según cifras de la OIM. En total suman 745 personas hasta la fecha, unas cifras que se alejan mucho del ya poco ambicioso objetivo de reubicación comprometido por nuestro Gobierno. Tan solo hemos cumplido el 4,5 de nuestro compromiso, y esto tiene un nombre, falta de voluntad política. El Gobierno canadiense reubicó a 25.000 personas en muy pocos meses. Más de 75.000 migrantes y refugiados llevan meses varados en Grecia y en los Balcanes, a la espera de su reubicación en otros países de Europa. El sufrimiento de estas personas se ha visto agravado con la llegada del invierno y la ola de frío. Los abrigos necesarios para protegerse del frío no han llegado, igual que no han llegado el resto de derechos por la legislación internacional que les pertenecen. No todo vale. Los derechos humanos y la dignidad de las personas debería ser una línea roja infranqueable para nosotros. ¿Qué mundo estamos creando? ¿Qué contarán de estas prácticas los libros de historia? Cuando nos pregunten nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿podremos decir que hicimos lo suficiente? La banalidad del mal, señorías, que diría a Naharen. nosotros no queremos formar parte de esta decadencia, no formaremos parte de la miseria humana que el viejo orden encarna. Desde Unidos Podemos tenemos un proyecto de país que trabajará por la vida, que mirará al futuro y que se pone en las espaldas el compromiso inquebrantable de los derechos humanos. El mundo que defendemos es un mundo con las personas en el centro y amigo de los pueblos, un mundo que jamás esconderán despachos para desviar la mirada de los problemas y del sufrimiento de la gente, que busca soluciones en vez de justificar la barbarie y eludir las responsabilidades. Señorías, les esperamos en el lado humano de la Cámara aparquen sus ideologías. Los derechos humanos y la fraternidad no entienden de azul, rojo o distintos colores. La justicia y la defensa básica de las personas son la bandera de todos y de todas. Muchas gracias. Senadora Villanueva.